A mí me encanta el ser como el amanecer Y ver por las ventanas el llover Ver la naturaleza y verla crecer Ponerme de pie, quiero aprender Imaginar las estrellas cantar Estar tranquilo con mi mente y mi realidad Cambiando mi ser, no me rendiré Todo lo que quiero lo puedo lograr Veo que salió de alcanzar, me han ganado de robar y de matar Pero no tengo ni un alma y no escojo en la verdad En vez de pensar, me pongo a explorar y a estar en tranquilidad yeah. dormimos de ramas, llorando en la cama Veo pa' todas partes y veo amor, en donde quedo yo Ya no veo nada bonito, lo veo todo muy distinto nadie de sentido ni color, mira no estoy mintiendo, me estoy quemando y Solo una cosa te quiero decir Me empiezo pienso en todas mis mañana Y te imagino al lado de mi cama A mi lado, pero siempre te he recordado Me levanto por las mañanas Y solo pienso en tu mirada Eres mi destino, mi luz, mi ángel Siempre estaré en todas partes contigo Para apoyarte, para amarte Eres mi destino, mi luz, mi ángel Siempre estaré contigo en todas partes Contigo para apoyarte, para amarte Para amar, para amar